Hola jóvenes, ¿cómo están? Una vez más con ustedes, el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean todos bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. Como todos ustedes pudieron saber, en este año, 2021, fue irregular el Examen Nacional Único de Residencia Médica. ¿Cómo así irregular? Sí. Fueron impartidos tres exámenes distintos y hemos analizado uno de ellos, el examen C, el Bloque de Cirugía General. En esta ocasión vamos a analizar el examen B el bloque de cirugía general espero que todos ustedes puedan disfrutar de este contenido y le pueda servir servirle ayuda el aprendizaje adquirido con la discusión de estos casos así que ya ustedes saben seleccionamos todas las preguntas relacionadas con el bloque de cirugía general y vamos a analizar y discutir el día de hoy quiero que por favor si tienen alguna sugerencia alguna pregunta o algún comentario me lo dejan en la caja de comentarios con relación a esto del Examen Nacional Único de Residencia Médica. Sin más preámbulo iniciamos con este contenido. Acá tenemos la primera pregunta. Llega a la emergencia una femenina con 28 semanas de gestación, refiriendo dolor que se inicia en epigastrio y luego migra a fosa ilíaca derecha. Esto es un dato muy importante. Un dolor que inicia a nivel del epigastrio, y luego migra a fosa ilíaca derecha, recordar que tiene 28 semanas de gestación, en los hallazgos de laboratorio presenta leucocitosis y una sonografía que reporta útero grávido y no visualización de apéndice, no visualización de apéndice, algo muy importante, ¿cuáles de los siguientes estudios complementarios recomendarías para aclarar el diagnóstico de esta paciente? Tomografía computarizada de abdomen, resonancia magnética de abdomen, prueba de embarazo, reevaluación de abdomen cada cuatro horas. Estos son los datos que tenemos acá. Y las opciones. Recordar que está embarazada y no podemos hacer estudios de rayos X en esta embarazada y no se evidencia apéndice en la sonografía. Pero tenemos una clínica de posible apendicitis leucocitosis dolor en fosa derecha dolor en epigastrio la tomografía computarizada no se debe realizar porque emite rayos X, eso es algo importante que tenemos que saber la resonancia magnética no emite rayos X hay que ver más o menos qué otras opciones podemos tener, prueba de embarazo para qué la prueba de embarazo si ya sabemos que tiene 28 semanas, eso lo descartamos inmediatamente Reevaluación del abdomen cada 4 horas. Lo que queremos es confirmar el diagnóstico que es un apendicitis. No vamos a reevaluar. ¿Y si se perfora ese apéndice? ¿O se complica? Lo que vamos a hacer acá es una resonancia magnética de abdomen. La opción B sería la respuesta correcta en este caso. Esto es extraído de la décima edición de Schwartz y está en la página 1256. Pasamos a la segunda pregunta. Así fue cuando inició, inició primero con pregunta de cirugía. Usted como médico general de servicio en una clínica privada recibe un paciente adulto que amerita traqueostomía. Mierquina. Usted como médico general de servicio en una clínica privada, usted le va a hacer una traqueostomía de emergencia a un paciente. Ok. ¿Dónde debe llevarse a cabo la colocación de la traqueostomía? Acá tenemos diferentes opciones a través del primer anillo traqueal, por debajo del cuarto anillo traqueal, a través del segundo al cuarto anillo traqueal, 2 centímetros por encima de la escotadura externa. Esto es extraído del libro de Schwartz de edición. Entonces, Entonces, vamos a tener en cuenta acá que la traqueostomía de emergencia podemos realizarla en este caso a través del segundo al cuarto anillo traqueal. ¿Entendido? Esta es la opción correcta acá que tenemos, la opción C. Recordar que no se puede realizar por debajo del anillo, del cuarto anillo traqueal no realizarla a este nivel y recordar los elementos vasculares que se encuentran acá. Dos centímetros por encima de la escotadora externa tampoco. Si usted es cirujano no puede hacer eso porque acá dice que es médico general. Tener en cuenta esa parte. ¿Entendido? Seguimos con la siguiente pregunta. Saltamos a la pregunta número 11. ¿Cuál de estas neoplasias son tumores malignos más comunes de la pared torácica? Vamos a corregir esto que está en el examen así, pared torácica, y es pared torácica, con C. Corregimos acá. ¿Cuál de las siguientes neoplasias son los tumores malignos más comunes de la pared torácica? Tenemos acá sarcoma, adenocarcinomas, carcinoma epidermoides y melanoma maligno de las diferentes opciones acá vamos a ir descartando y buscar cuál es la respuesta que se puede relacionar a la pared torácica los adenocarcinomas por lo general afecta glándulas en este caso en la pared torácica a menos que sean las mamas pero no nos está preguntando de las mamas calcinoma epidermoides en este caso el epidermoide afecta toda la piel y estamos hablando de la pared torácica melanoma maligno también afecta la piel por lo que vamos a elegir sarcoma. Sarcoma como opción correcta que puede afectar los músculos y las distintas partes blandas que se encuentran a este nivel, alrededor del tórax. Esa sería la respuesta correcta. En mi caso elegiría esa, sarcomas, como neoplasia maligna más común a nivel de la pared torácica. Seguimos para la pregunta número 16. Luego de una cirugía de vías biliares, tu paciente se presenta a la consulta con síntomas que sugieren liqueo de bilis. Vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes estudios indicarías de inicio? Una colangiopancreatografía endoscópica, una resonancia magnética, una sonografía de abdomen o una tomografía sea computarizada con doble medio de contraste. En este caso de inicio, computarizada, anatomografía, tomografía hay computarizada con doble medio de contraste. No le indicaría. Esto sería invasivo. Y tenemos que, sugiere que la paciente está liquiando bilis. Vamos a complicar el asunto. Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica también es un método invasivo. No, no sería adecuado o ideal para realizar este estudio. Yo me quedaría con una sonografía de abdomen. En la resonancia magnética no vería gran cosa en la, en la cavidad abdominal con una resonancia. Yo mejor me iría para ver los líquidos ahí y confirmar dónde está ese líquido y verificar posiblemente de dónde está liquiando. Sería una sonografía abdominal lo ideal. En mi caso, esto es extraído también de la página 1332 del libro de cirugía de Schubert décima edición en la pregunta número 20 está tratando un paciente de 65 años de edad por manifestaciones de enfermedad colónica y lo envías a hacerse una colonoscopía y te reportan la presencia de pólipos en el colon sigmoides pólipos en el colon sigmoides esta preguntita acá dice lo siguiente cuál de los siguientes pólipos tiene la mayor posibilidad de convertirse en cáncer. Ok, este es fácil. ¿Cuál de los siguientes pólipos tiene la posibilidad de convertirse en cáncer? Nos vamos a la ubicación y nos vamos a las diferentes opciones. Adenoma tubular, acá iría una B. Adenoma velloso, vamos a colocar acá una B. La C, adenoma túbulo velloso. Y la D, cualquier pólipo que mida un centímetro. En este caso, jóvenes, el adenoma velloso es el más propenso a convertirse en un cáncer. Tener en cuenta esto, principalmente por la característica, la ubicación. Pasamos a la pregunta número 26. En la pregunta número 26, ¿cuál de los siguientes es diagnóstico diferencial de apendicitis en pacientes pediátricos? Esta es importante. ¿Cuál de los siguientes es diagnóstico diferencial de apendicitis en los pacientes pediátricos? Diverticulitis. Diverticulitis. En los niños una diverticulitis es rara. Más sería una diverticulitis de maker. Pero diverticulitis pelada no sería. Carcinoma perforante de ciego. Adenitis mesentérica aguda. Enfermedad inflamatoria pélvica. Una enfermedad inflamatoria pélvica en un niño, paciente pediátrico. Bueno, en este caso yo me iría, en la número 26, me iría por lo más común que sería una adenitis mesentérica aguda en pacientes pediátricos que esto posiblemente pueda confundirse con una apendicitis por la ubicación anatómica. Pasamos a la pregunta número 32. Lesiones vasculares con mayor frecuencia durante la infancia y en la niñez. Acá tenemos hemangiomas, malformaciones vaculares, manchas en vino de oporto, nódulos submucosos. Esto que habla acá de las manchas en vino de oporto pueden ser nevos. Básicamente nevos que pueden aparecer en cualquier parte, en la cara, en las extremidades. Y en este caso, jóvenes, lo más común que aparezca durante la infancia son los hemangiomas. recordar los hemangiomas en fresa, hemangiomas capilares. Esto es lo más común, los hemangiomas. La respuesta correcta es la A. En la pregunta 33 nos dice acá un recién nacido a término normal que a las 5 semanas presenta vómitos no biliosos que empeoran progresivamente, forzados y en proyectil. A veces se ve el peritaltismo gástrico. Después del vómito, el lactante busca los alimentos. La radiografía simple muestra una burbuja de gas en el estómago. Ok, ya tenemos acá los datos clínicos. Importante tener en cuenta esta parte. Peritaltismo gástrico, burbuja de gas en el estómago, lactante después del vómito, busca los alimentos. Es decir que hay algo que está ocurriendo que está impidiendo que los alimentos pasen del estómago a otro lugar. Entonces vamos a ver qué ocurre acá. ¿Cuáles son las siguientes opciones? ¿Cuál sería el diagnóstico? Rotación intestinal anormal. Estenosis hipertrófica del píloro, atresia duodenal, atresia yeyunal. Bien jóvenes, acá vamos a ver que la rotación intestinal anormal posiblemente sea, pero la manifestación clínica no me cuadra con esta parte, la rotación intestinal anormal. Estenosis hipertrófica del píloro, recordar que el píloro es el orificio o la válvula que se encuentra, válvula pilórica, en la salida del estómago antes de llegar al duodeno a 13 duodenal, posiblemente la a recordar que en este caso es que el duodeno está obstruido y no hay paso hacia otra parte, no tiene luz el duodeno. Y en este caso jóvenes, como la manifestación clínica que me menciona acá, que se evidencia una burbuja de gas en el estómago, yo me quedaría con la opción B. En la opción B nos habla acá de estenosis hipertrófica del píloro esa sería la opción correcta la B pasamos a la pregunta número 81 mujer de 75 años con demencia extraída por sus cuidadores por dolor abdominal importante con deterioro del estado general y distensión abdominal analítica con leucocitosis hematócrito elevado insuficiencia renal y acidosis metabólica el electrocardiograma muestra fibrilación auricular la tomografía abdominal de detecta Asas del intestino delgado y de ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Perforación de uncus gástrico o duodenal. Ilio biliar. Neoplasia obstructiva de sigma con perforación. Isquemia mesentérica. Tener en cuenta lo siguiente. Hematócrito está elevado. Significa que la paciente está haciendo hemoconcentración. Tiene una leucocitosis. Insuficiencia renal aguda y acidosis metabólica. Acompañado de una fibrilación auricular. Todo esto me da a que el sistema vascular que está comprometido. Y lo que tenemos acá son diferentes opciones. Neoplasia obstructiva del sigma con perforación. Esto viene siendo del sigmoide. Perforación del ulcus gástrico o duodenal. Iliobiliar. Yo me iría por lo seguro señores. Como la mujer acá está teniendo síntomas. Síntomas del sistema vascular que es lo que tenemos posiblemente comprometido, yo me iría por una isquemia mesentérica, que sería lo más correcto con relación a la clínica. Insuficiencia renal, hematocrito elevado, leucocitosis, el electrocardiograma presenta una fibrilación auricular. En este caso me iría más por esa parte. Isquemia mesentérica sería la opción correcta para este caso. Así que ya saben. Déjenme en los comentarios si ustedes piensan algo diferente a lo que estamos mencionando acá. Tenemos la pregunta número 82. Señale cuál de los siguientes es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda. ¿Cuál sería la más frecuente? Tenemos acá la, la opción A, bajo gasto cardíaco. Opción B, quiste del mesenterio, Opción C, trombosis venosa. Y opción D, embolia arterial. Señale cuál de las siguientes es la causa más frecuente de isquemia mesentérica aguda. Yo me iría por lo seguro en este caso también, recordar que un émbolo es cualquier material, sólido, líquido o gaseoso que viaje a través de los vasos sanguíneos. Pero en este caso habla de la isquemia mesentérica. Y la isquemia mesentérica por lo general es a nivel de la arteria mesentérica superior. Y por ejemplo, acá habla de bajo gasto cardíaco, isquemia quiste del mesenterio, eso no, trombosis venosa, eso sería más para la parte venosa, y embolia arterial. Me voy por esa opción, la embolia arterial, que sería la respuesta correcta en este caso, embolia arterial. Traten de analizar un poquito bien, traten de analizar eso cuando le habla acá de isquemia mesentérica aguda, ¿qué sería lo más común? Un trombo venoso, no, el trombo venoso sería más para la circulación venosa, y la isquemia mesentérica va más con la circulación arterial. Y esta sería la opción más cercada a eso de lo que estamos mencionando. Pregunta número 83. Ante un paciente de 70 años con alteraciones del tránsito intestinal, pérdida de 5 kilogramos de peso en los dos últimos meses y rectorragias. La exploración de elección es, ¿qué debemos, ¿qué debemos de hacer en este caso? gastrocopía, tomografía abdominal, una arteriografía selectiva, o colon. ¿Qué podemos hacer? Colon. En este caso de colon, nos están hablando de estudios a nivel del colon. Paciente 70 años con alteración del tránsito intestinal. Recordar que esto es obstrucción intestinal que tenemos aquí. Pérdida de peso de 5 kilogramos en los dos últimos meses esto sospechando un cáncer que tenemos acá básicamente y rectorragia la exploración de elección sería colon colon gastrocopía yo no voy a buscar nada a nivel del estómago si estamos hablando de obstrucción intestinal tomografía abdominal posiblemente arteriografía selectiva eso no lo descarto lo más recomendable sería el colon en este caso si el colon varitado o estudio del colon una colonoscopía Colon es la respuesta correcta acá. Vamos a pasar a la pregunta número 84. En el intestino delgado, la neoplasia benigna más común es lipomas, adenomas, leiomiomas, hemangiomas. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? Los adenomas son los más comunes. Adenomas, los más comunes. Son neoplasia benigna a nivel del de intestino delgado. Adenomas. Tumores glandulares. Recordar que los lipomas, esto es más de tejido adiposo. Los leiomiomas, es de músculo liso, que posiblemente puede ser acá afectado. Y los hemangiomas, afectan vasos sanguíneos. Esos serían algunos de los términos que ustedes tienen que tener en cuenta. Pasamos a la pregunta número 85. Paciente femenina de 20 años, consulta por masa en mama izquierda de unos 6 meses de habérsela sentido, al examen usted parpa una masa firme, muy móvil, de 3 centímetros de diámetro, no dolorosa la parpación, se desliza fácilmente entre los dedos y puede ser lobulada. Es muy probable de que esta paciente está presentando enfermedad fibroquística de la mama, fibroadenoma, cáncer de mama o papilomatosis. En este caso, jóvenes, me voy por lo más común que aparece a nivel de las mamas, lo que se denomina como fibra de noma. Miren acá, femenina 20 años. Vamos a descartar el cáncer de mama porque la edad no va con lo que ella va a presentar. Es una masa firme, muy móvil, de 3 centímetros de diámetro. No dolorosa la palpación y se desliza fácilmente. Lo más común en este caso que sea un fibra de noma. Eso es anatomía patológica que nos han dado y eso es algo súper importante que usted tiene que tener en cuenta. Fibra de noma sería lo más común en esa jovencita de 20 años, lo más probable que tenga. Vamos a pasar a la pregunta número 86. ¿Es el cáncer pulmonar más frecuente constituyendo, constituyendo casi el 30% de los cánceres pulmonares en varones fumadores? y 40% de los cánceres pulmonares en las mujeres fumadoras fumadores fumadores el cáncer más frecuente en este caso tenemos que tener en cuenta que el cáncer más frecuente en mujeres fumadoras y constituye el 30% de los cánceres pulmonares en varones el 30% no estamos hablando del 70% ese es miren acá Tumor, carcino, tumor carcinoma microcítico, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide o carcinoma alveolar. Me voy por la referencia acá que me habla que en las mujeres representa el 40% de los cánceres pulmonares. Me iría por esa parte. Y el más común en las mujeres es el adenocarcinoma. Esa sería la respuesta correcta. En el hombre, recordar que el cáncer más común es el carcinoma epidelmoides el más común. Pero acá dice que constituye el 30% de los cánceres pulmonares en varones, fumadores. Es decir, que está muy por debajo del epidermoides. El epidermoide está súper por encima del, del adenocarcinoma. El más común en la mujer es este, adenocarcinoma. Eso es anatomía patológica también y es muy importante tener en cuenta. Pregunta número 87. Tenemos acá, es una característica importante para diferenciar entre lesiones benignas y malignas. Ubicación, coloración, aspecto, tiempo de crecimiento. Ubicación, coloración, aspecto, tiempo de crecimiento. En este caso, es una característica importante el aspecto que presenta esa masa o tumoración. El aspecto es importante. La ubicación también es importante, la coloración también, y el tiempo. Pero lo más importante en este caso, cuando lo vemos, es el aspecto que tiene, que sería lo más ideal, lo más idóneo, en el caso de los cánceres, para ver si es benigna o maligna. ¿Entendido? Ya si es benigna, no tiene que ver la ubicación. Puede ser, por ejemplo... Que la ubicación esté a nivel del esófago, a nivel de cualquier parte del cuerpo. Pero eso no quiere decir que sea maligno o benigno. La característica importante en este caso es el aspecto que tenga. Pregunta número 88. Acá tenemos procedimientos utilizados en la mayoría de pacientes cuya causa de derrame pleural son desconocidas. Tenemos acá toracocentesis o por cirugía torácica asistida con videos. Toracocentesis y análisis del líquido pleural. Ciclo terapéutico con diuréticos. Administración de antibióticos. Esa hay que analizarla bien. Procedimientos utilizados en la mayoría de pacientes cuya causa de derrame pleural son desconocidas. Ok. Es decir que lo más común que se puede realizar en un paciente que tenga un derrame pleural de etiología desconocida. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Qué yo debo de hacer? Ya entendí la pregunta. Lo más común que se haga es una toracocentesis y análisis del líquido pleural. Esto lo hacen mucho en medicina interna. Cuando hay derrame pleural de origen a investigar, se hace esto. Toracocentesis y análisis del líquido pleural. Es lo más ideal o lo más idóneo. Ahí tenemos la respuesta correcta. <coughs> pregunta número 89. Causa principal de úlceras gástricas y duodenales, esto es importante, las úlceras gástricas y duodenales. Uso de medicamento antiinflamatorio no esteroideo, esta es la sigla. Uso de medicamento antiinflamatorio no esteroideos ácido acetil recordar que esto es aspirina. Helicobacter pylori y el síndrome de Sol y el ellison síndrome de Soliger-Ellison. Este síndrome es el síndrome del gastrinoma. Gastrinoma lo que va a producir a nivel del estómago. La causa principal de úlceras gástrica y duodenales es el helicobacter pylori, señores. Causa principal. Por encima de, la, de los aines está el helicobacter pylori. Esa es la causa principal. Tener en cuenta esa bacteria, señores. Luego tenemos los aines, que sería la segunda opción. Tenemos acá la pregunta número 90. ¿Es la causa más frecuente de un neumotórax espontáneo? Me gustan así las preguntas directas, ya que es más fácil de analizar. No es lo mismo que un caso clínico. Díganme la medida tomar o la conducta tomar frente a cualquier caso. Es un poquito más complejo así. ¿Es la causa más frecuente en un neumotórax espontáneo? En este caso vamos a ver cuáles son las opciones. El asma, ruptura en una bulla supleural apical, Enfermedad obstructiva crónica, eso es una EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica sería fibrosis quística. Lo más frecuente de neumotórax espontáneo, sí, sería una ruptura de una bulla subpleural apical. Una bulla sería una burbuja de aire. Lo más común sería esto, la ruptura de una burbuja de aire subpleural apical. Sería en la parte superior. El asma, muy raro acá, en este caso ve el paciente con asma que tenga un neumotórax espontáneo. Quizá pueda ser, pero no he visto. Lo más fácil, lo más común es que un enfisema un ejemplo un enfisema pulmonar se le rompa una bulla y ahí entonces esa burbuja de aire produzca un neumotórax espontáneo. Ahí sí. Tenemos acá la pregunta número 91. En esta pregunta, enfermedad de etiología desconocida caracterizada por relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Con esa tenemos la definición. Desconocida, caracterizada por relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Ausencia de peristarse en el cuerpo del esófago. Presión, acá, del de esfínter esofágico superior elevada. Mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Además de un incremento de las presiones basales intraesofágicas en relación con la basal gástrica. Tenemos acá calasia esófago, encascanuez, espasmo difuso del esófago, esfínter esofágico inferior hipertenso. La respuesta acá señores, miren acá. Etiología desconocida caracterizada por relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Hasta que se demuestre lo contrario, acá tenemos ausencia de peritarsis del cuerpo del esófago. Okay. Lo que tenemos acá, señores, es una calasia. Hasta que se demuestre lo contrario. Ahí arriba le está diciendo la definición. No inventen. Es lo más sencillo de lo que ustedes creen. Y esta es la causa. Ese, esa pregunta no se queda por lo general en tema de cirugía. No se queda. Siempre aparece una pregunta de calasia. En este caso está hablando de la definición. Vamos a pasar ahora a la siguiente pregunta. Enfermedad dinámica que se caracteriza, que caracteriza por exacerbaciones y remisiones. Puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta la... Ahí tenemos otra definición. Otra definición súper importante que en medicina eso no se queda. Definiciones. Enfermedad dinámica que caracteriza por exacerbaciones y remisiones. Puede afectar cualquier parte del tubo digestivo de la boca hasta el ano. Ya ahí tenemos, hasta que se demuestre lo contrario, eso es una enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn, señores, hasta que se demuestre lo contrario. ¡Tum! Colitis ulcerosa. No. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn también, jóvenes. Recordar que se conoce como ileitis terminal. Significa que a nivel del ileum terminal, esta puede estar presente sin tener que afectar las porciones que se menciona acá desde la boca hasta el ano. Quizá no esté afectado desde la boca hasta el ano, pero sí buscar en el hirnio terminal, que esa sería la respuesta correcta. Diverticulitis no, colitis indeterminada tampoco. Eso es, enfermedad de Crohn. Tenemos acá la pregunta número 99, número 93, pregunta número 93, paciente masculino de 45 años de edad, acude al servicio de urgencias tras presentar hematemesis. Eso es sangrado gastrointestinal alto, o contrario. Melena, también es sangrado gastrointestinal alto. Dato de hipovolemia. Hipovolemia, ok, está perdiendo mucha sangre. E hipo de dos días de evolución. Significa que hay una irritación del nervio frénico y contracción espasmódica del músculo diafragma. Con antecedente de importancia, refirió consumo de alcohol. Ok, y ahí tenemos un dato súper interesante consumo de alcohol es un alcohólico ok, alrededor de un litro de, un litro de ron y tres cervezas diarias, eso es un alcohólico crónico señores paciente alcohólico crónico, hasta que se demuestre lo contrario, se está descrito y vamos a ver las opciones, que ya yo sé lo que tiene, durante la endoscopía diagnóstica, qué se sospecha acá, ¿Cuál de esta patología corresponde a este caso clínico ¿Ruptura esofágica? No. No estamos haciendo un procedimiento para tener un síndrome de bohr No. ¿Esófago de barril? Ok, ese posiblemente, pero vamos a ver más adelante. Gastritis erosiva. Acá no habla de matemesis, melena. Significa la melena que ya el, el, la sangre ha sido digerida y llega al intestino, al intestino. Y se convierte de color negra, color aquitranada. Desgarro de Mallory Weiss. Esa es la opción correcta acá, señores. Desgarro de mayor Waste. Esa es la opción en pacientes alcohólicos crónicos. Se ve muy frecuente. Ellos inducen al el vómito. Y hay desgarros longitudinales a nivel de la mucosa del esófago. Eso es lo que está produciendo ese sangrado gastrointestinal alto. Y recordar esto, que es muy importante. Los famosos desgarros de mayor Waste. Pasamos a la pregunta número 94. Esta pregunta quizá le dio mucha agua de beber a muchos porque es un poco extenso el caso clínico que se presenta aquí. Vamos a analizar de qué trata. Paciente masculino de 35 años de edad que llega al servicio de urgencia refiriendo que hace aproximadamente 4 a 5 meses, presenta deposiciones líquidas y semipastosas. En ocasiones con presencia de sangre y flema. Sangre y flema. Acompañado en ocasiones de febrículas y fiebre de 39 grados Celsius. Dolor abdominal, anorexia, astenia y pérdida de peso. Está completo. Se tuvo en cuenta estudio de hematología, imagenología y endoscopía. La cual solo se observó afectación del colon izquierdo. Presentando lesiones discontinuas edema de la mucosa, úlceras perforadas, serpin, serpinginosa, acá este es el dato importante, serpinginosa. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Y visualización de orificios fistulosos, orificio fistuloso. En este caso vamos a sospechar cuál es de las siguientes opciones que corresponde al diagnóstico. La enfermedad de Crohn no podría salir dos veces. Colitis de Crohn, en este caso vamos a descartar esas dos, de cron, Colitis indeterminada o colitis ulcerosa. Miren acá. Él presenta presencia de sangre y flema, acompañado de, en ocasiones de febrícula y fiebre, en sí, fiebre 39 grados, anorexia, astenia, pérdida de peso. Ok. Eh, Lesiones discontinuas, edema de la mucosa, úlceras perforadas, salpinginosas. Y visualización de orificios fistulosos. Eso es una colitis ulcerosa, señores, o colitis ulcerativa. Hay que hacer el, el diferencial con la enfermedad de Crohn. Eso sí hay que tenerlo pendiente. diagnóstico diferencial, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, o, o colitis ulcerativa. Eso es importante tener en cuenta, esas dos opciones. Me gusta la pregunta directa. Pregunta número 95. ¿Cuál es la neoplasia maligna de mayor frecuencia del tubo digestivo? Es así, importante. Tumores carcinoides, carcinoma colorectal, linfoma, tumores del estroma gastrointestinal. Pregunta súper sencilla. Recordar que el cáncer colorectal es uno de los más comunes que afecta al tubo digestivo. La respuesta correcta acá sería la B, opción B, carcinoma colorectal. Número 1 Pasamos a la pregunta número 96 ¿Es la causa más frecuente por la cual se realiza una indicación de esplenectomía? Una indicación de esplenectomía, la causa más frecuente de este caso, señores, sería A. Ah, trastornos leucocíticos y de médula ósea y de médula roja, perdón Traumatismo al bazo o una zona... Traumatismo al vaso o una lesión iatrogénica iatrogenia Tumores e infecciones. Acceso del bazo. Señores, lo traumatismo eso es número uno. Si usted tiene una ruptura del vaso eso es automáticamente afuera. O una lesión iatrogénia Es la causa más frecuente de la cual se realiza indicación de esplenectomía. Traumatismo, señor. Atacamos de lo contrario. Esa es la causa más común. Vamos a dejarlo ahí en esta parte. La hiatrogenia no vamos a tocar este tema. Recuerda que la iatrogenia es un error involuntario producido por el médico. Y vamos a quedarnos ahí con esa. Tumores e infecciones. Dejamos esta opción en la B. Pregunta número 96. Pasamos a la pregunta número 97. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda? Pancreatitis aguda. Muy importante tener en cuenta la pancreatitis aguda. Traumatismo e hiperlipidemia. Fármacos e idiopática. Idiopática significa que no tiene una causa exacta, conocida. Infecciones y neoplasias. Cálculos biliares y consumo de alcohol. Esas son, señores, las causas más comunes. Un ejemplo, un cálculo a nivel del coléduco. puede obstruir el conducto pancreático principal y ahí tenemos una pancreatitis aguda. Consumo de alcohol. O las enzimas pancreáticas acá, recuerden que el alcohol juega un papel muy importante, la pancreatitis, eh, pancreatitis necromorrágica o pancreatitis hemorrágica, y la pancreatitis alcohólica, en este caso súper importante. Pregunta número 98, ¿en qué consiste el tratamiento del ilio paralítico? Pregunta 98, ¿el tratamiento del hilo paralítico en qué consiste? Limitar la ingesta oral y corregir, el factor desencadenante subyacente, recepción de la parte afectada del intestino, endoscopía o tratamiento quirúrgico. Para mí, en mi caso, sería una limitar la ingesta oral y corregir el factor desencadenante. ¿En qué consiste el hilo paralítico? Significa que tenemos el intestino parado. Sería una, una limitación de la ingesta oral para que la peristalsis vuelva a su estado normal. Y acá tener en cuenta... Que el factor desencadenante es lo que hay que controlar. No resección de la parte afectada, del intestino, ni endoscopía. Ok. Pregunta número 99, señores. Pregunta 99. Paciente femenina de 30, de 30 años de edad. Es ingresada por diarrea, líquidas, sanguinolentas, fétidas, sensibilidad abdominal a la palpación. Historia de tratamiento con antibioterapia por días anteriores al cuadro. Esto es importante. Acá tenemos ¿cuál sería el diagnóstico probable? Enfermedad de Crohn, colitis amebiana, colitis por clostridium difficile, colitis isquémica. Ingresa por diarrea líquida, sanguinolenta, fétida. Sensibilidad abdominal a la palpación, historia de tratamiento con antibioterapia por días anteriores. Lo más probable en este caso joven que tenga una infección o la bacteria, el Clostridium. difficile, difícil. Es lo más probable que tenga esta paciente acá. Pasó algo así en el caso clínico relacionado con un paciente de Montecristi. Eso fue en el examen C. Paciente en Montecristi. Que la causa era Clostridium Difícil. Lo que estaba provocando la diarrea. Un paciente con más de 10 días con diarrea. Ya ustedes saben. Pregunta número 100, señores. Pregunta 100. Es una pregunta directa. ¿Cuál es la localización más frecuente de las úlceras gástricas? Úlcera gástrica. Esta es diferente a la úlcera gástrica y duodenal. En este caso, úlcera gástrica. ¿Cuál es la ubicación más frecuente? Y la que se hablaba de la gástrica y duodenal era la causa más frecuente. En este caso, la localización. Anatomía pura. Cuerpo, fondo, curvatura mayor, curvatura menor. Esa es súper sencilla, señores. Recordar que los tumores y las úlceras, lo más frecuente que aparezcan es de, en el estómago. Lo más frecuente que aparezcan a nivel de la curvatura menor del estómago. Y con esa pregunta terminamos, señores, este examen de revisarlo. Espero que les haya gustado este contenido. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Si tienen alguna discrepancia con relación a una pregunta cualquiera, no olviden escribirme en los comentarios. Díganme qué le pareció este contenido. El doctor nos estuvo con ustedes y nos vemos en una próxima. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita para que le lleguen notificaciones y compartir esto con sus compañeros, colegas y amigos. Bye.